de este colegio utilizan otro vídeo para hablar de bullying. En los 45 minutos que dura la clase solo hablan los alumnos y al poco de alzar su voz, dos reconocen haberlo sufrido. Sufría por pues dos veces. Me tiraban de carro, me empezaban a pegar patadas, me insultaban y luego en el campamento de verano... Eh, me pegaban igual, me insultaban, me pintaban la cara, me hablaban, ni jugaban conmigo y empeoré un poco en las notas porque pensaba que en el yo creo iba a estar solo. Alberto dice que le acosaban por tímido, a Raúl por un problema en el labio. Nunca hay motivos para acosar y las diferencias enriquecen. Eso tratan de enseñar estas profesoras que aseguran no tener formación suficiente ante casos así. Yo he sufrido el acoso en la escuela. Yo me acuerdo de, la, de los acosadores, sus nombres y sus apellidos. Y han pasado 40 años. Y yo no quiero que ningún niño sufra el acoso. Queremos que, que ellos sepan cómo actuar en caso de tanto sufrir acoso como ser los autores del mismo. Las diferencias nos hacen grandes. Por eso, este colegio decidió participar en un programa de la ONCE con formación para profesores y concursos de dibujos que busca sensibilizar sobre este tema. De los 4 de cada 100 niños que son acosados, un 10% tiene una discapacidad. El verdadero agente que puede resolver, que puede mediar para que estas situaciones no ocurran, son tus propios compañeros de clase. No reír las gracias cuando se meten con uno porque viste de una forma concreta, tiene un peinado concreto. En los compañeros también se dibuja la solución. Para encontrarla no vale quedarse callados, sino gritar, pedir ayuda.